René Naranjo acompañándonos en nuestro Portalando la Mañana. ¿Cómo estás, René? Hola, Catalina, muy bien. Qué gusto estar aquí, portaleando. Qué programa más tradicional aquí en Radio Portales. Saludar a todas las auditoras auditores que están en la sintonía. Estamos transmitiendo también online, estamos en, en Instagram en vivo, en todos, con todas las tecnologías que permite ahora justamente poder hablar. Catalina, gracias por la invitación de, esto, de este proyecto este trabajo mío en la campaña de diputado por el distrito 10, este distrito. J. Es la J. segunda vez que te entrevisto eh, esta jornada política electoral, René, también aquí en Radio Portales te entrevistamos cuando fuiste candidato a con, a, constituyente. para constituyente claro. y ahora diputado, upgrade. Ah, oh, tenemos upgrade. Claro, claro eh, ¿Cómo se, se siente? Que, claro, la campaña a constituyente mm. lo hice a convencional constituyente, la hice por el distrito 8, mm -hmm. que es el distrito de Maipú, Cerrillo, Estación Central, Quilicura. Eh, Pudahuel y la provincia de Chacabuca, así que aprovecho también de saludar a todas las amigas y amigos de allá del distrito, que son eh, muchos, además un distrito muy poblado, muy extenso. Y ahora eh, voy por mi distrito, que es, yo soy ñuñuino de toda la vida, eh, he trabajado mucho también en Providencia, en Santiago, eh, justamente la comuna donde nos encontramos, y eh, este distrito además incluye las comunas de La Granja, de Macul y de San Joaquín, es un distrito central, neurálgico, en, en, el, en la ciudad de Santiago y en el país, y estoy muy contento, muy contento, llevamos ya casi dos meses de campaña, queda una semana nomás, o sea, una semana de campaña y un poquito más, 10 días para la elección, así que con muchas ganas, con muchas ganas de compartir las propuestas, tú tienes ahí mi volante, Catalina, sí. que lo hemos estado distribuyendo, pero por todas partes, ahí con un gran equipo, eh, lo hemos estado distribuyendo por, eh, por, por todos los de las comunas del distrito 10. Sí, por eso es que te queríamos invitar aquí a nuestra casa porque como tú Eres parte de aquí, de, de, de Santiago, porque vas para el, San, el Distrito 10 y a nosotros nos corresponde Santiago. Entonces queríamos a todos los auditores que nos escuchan a nivel nacional e internacional, pero sobre todo local, de, aquí de este distrito. Y yo sé que tú eres de, de la casa de Ñuñoa. El otro día me encontré con este Flyers, o este volante. volante y ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en Villa Frey. Ah, excelente, que es justamente sí. la villa donde yo llegué a vivir hace 50 años. Eso con mi papá, mi mamá y mis, mis, mis dos hermanos. En sí. 1971, fíjate cuántas Imagínate, cosas han cuánto pasado. ¿Cuánta ha llovido? ¿Cuánto ha llovido? Y ahora de... que hablaste de tu papá, bueno, ya se cumple sí. un año cuando partió sí, tu mamá Sí, muchas gracias recordar. por hacer el recuerdo. Sí. ¿Cómo está sí. don René que sigue ¿sí en Barcelona? Sí. Ah, mira, está muy informada, sí. sí. <risa> sí. Mi, papá, <risa> mi papá, está pasando una temporada ahí de duelo en Barcelona con mi hermano que vive allá sí, sí, sí. y bueno, ahora es muy querido, lo sí, tuve el sí. gusto de conocerlo. Sí, lo sé y Me encantó, la belleza Daniel, viene en la familia familias. Sí. Daniel, que es director de teatro dramaturgo, de ahí lo saludamos también a Daniel, sí. que está por allá, mi papá también. Oye, y, y ahora que mencionaste... Y estoy muy, muy enraizado en Uñoa, por lo mismo, uh -huh. por lo mismo. Eh, 50 años en la Villa Frey, estudié en la Escuela 48, que está en la Plaza República de El Salvador. República que el Salvador. Está en, ¿Naciste en, la, en el mismo nací hospital? Nací en el Hospital Salvador? El Salvador. Mira, oye, el trabajo, bueno, completísimo aquí investigación. Sí, claro de, pues. de Catalina, nací en el no, Hospital es que del de Salvador. Vecinos, siempre sí, que te apoyan, sí, hemos trabajado en... mucho, yo te he visto siempre muy comprometida con tu trabajo, que termina de felicitaciones, con, con las películas, con los estrenos. De, de cine, de series, y también ahí sigo en sí, redes claro. sociales, en Instagram, tiene muchos seguidores, ahí tú, como Positive Diva, así que... Tal cual. <risas> tiene Muchas mucho, gracias. y está muy atenta, siempre yo ya no puedo ver películas, sí, no sí, tengo tiempo. Bueno, echado, estoy... te echado de menos ahí. Gracias. La última película creo que vimos fue la de... La de Clint Eastwood, fue Clint Cry, Cry Macho, después Cry ya Macho. no... Fue como una despedida, fue una despedida de Isgood y una despedida no. mía. Oye, y, y contarles quizá a los auditores... Bueno, que estoy muy enraizado en Ñuñoa, que he trabajado, de hecho, traba, tem, terminé recién de trabajar 10 años a cargo de Cultura y Espectáculo en la Radio Bío uh -huh. que ahí está en Providencia, en la calle Antonio Belet. Bueno, he trabajado aquí en el Teatro Municipal, en el GAM, en Santiago, he vivido también acá en el barrio Yungay, ahí en Esperanza con, con Rosas, en fin. Y eh... obviamente todo ese eh, conocimiento cultural que tiene, tú lo vas a ¿Lo vas a poner, lo vas a aplicar a nuestra nueva oportunidad política que vas Así a llevar es. en esta carrera? Claro, este, este es un momento bien especial en la historia, Catalina, porque estamos cerrando un ciclo de 30 años, casi uh -huh. 31 ya, eh, de transición a la democracia, de la concertación, todo lo que, todo lo que sabemos. Y estamos iniciando otro otro distinto eh, con nuestra generación. En este caso, yo voy eh, justamente a la lista Pro Dignidad, que es la lista que apoya a nuestro candidato eh, Gabriel Boric, y eh, justamente lo que queremos es hacer cambios eh, de justicia social mm. Que es lo que la gente pide lo que Mira, yo vengo de una feria ahora, aquí también en la comuna En, en Pedro Lago, ahí en la calle Pedro Lago, en el sector de Mata mm -hmm. sí. Y de la avenida Mata Y claro, la gente me, me dice, pues estoy decepcionada Una señora que me dice, mm. porque no tengo buen acceso a la salud Mi pensión es baja, eh, en fin, estoy con una enfermedad eh, bueno, eso queremos, ¿no es cierto? Que, la, que las personas puedan tener eh, un Estado que cuide de ellas, porque venimos después de un ciclo muy largo que se instaló a partir del golpe de Estado y que luego se, se prolongó con la Constitución de 1980, de eh, un Estado subsidiario, es decir, un Estado que no cuida al pueblo, digamos, para sí. decirlo derechamente, no cuida a las personas, no cuida a las familias, a todo, al, como hemos experimentado tantas veces, queda todo al que tiene más, al que puede pagar. Y eso no puede ser, porque se genera una injusticia social profunda como la que hemos visto en Chile y además se genera violencia. Eso se dice poco y me interesa destacarlo, porque cuando tú tienes una sociedad muy injusta, genera una sociedad violenta, ¿no es cierto? Eh, con delincuencia, con eh, abuso. Y por supuesto, las personas eh, tienen todo el derecho, al sentirse tan vulneradas, tienen todo el derecho de reaccionar y reclamar y también de desentenderse. Y yo les digo, no, pues este es el momento de acercarse, de conversar. Yo lo que más hago es escuchar, Exacto. claro, a que escuchar mencionaste... a las personas. La, la, la René, sí. cuéntanos un poco, porque tú mismo, eh, eh, yo creo que para algunas personas es como llamativo un poco ver a un personaje como tú que estaba mucho tiempo ligado a la cultura y el espectáculo y pasar al mundo político. Sí. ¿En qué momento se hace ese clic, ese cambio de ah, decir, mira, dejo ya. de lado el periodismo para pasar al mundo político? Sí. Un Buena pregunta, amigo. Eh, mira, claro, yo por un lado he cumplido ya una carrera en el periodismo, llevo 35 años trabajando, claro. lo que me parece que es un buen ciclo. Uh -huh. Es una buena etapa, empecé escribiendo en la revista Cauce, mis artículos de cine y teatro, que era una revista, una de las primeras revistas que combatió a la dictadura de Pinochet con sus denuncias de corrupción sobre todo. Eso fue en 1986, algunos se acordarán por ahí. Y luego, ya ahora son 35 años, entonces dije, he cumplido un ciclo, he comentado miles de películas, he estado tantas veces, he estado cubriendo el Festival de Viña, tantos eventos. Claro, en la televisión, en el Festival del Guazo, fui dos veces rojo, jurado, sí. fui rojo, fui dos veces jurado en el Festival del Guazo, un gran evento gran, lo, que me parece muy importante, la cultura, el patrimonio. Bueno, y era el momento de participar, y, y tiene que ver también con el momento que vive Chile. Mm. Con todo lo que pasó después del estallido, mm. ¿no es cierto? Como que se terminó una época y abre otra, y se abre otra. ¿Crees que y, se cumple en ciclo? Claro, se cumplen ciclos, pues en la vida y en, los, en las vidas personales y en los países. Se cumplen ciclos. ciclo. Y yo cumplí este ciclo con el periodismo, mm. y, eh, y ahora doy causa a una inquietud social que siempre tuve, que habría que llamar a mis compañeros de universidad y de periodismo de la Universidad de Chile para que, para que vinieran a, a testimoniarla. <risa> a testificar de que siempre estuve ahí participando. No, así te en hemos el... visto en música. Sí, que pues, sí. Aparte que eres un rockero del tweet. ¡Qué caro! ¡Madre además. mía, qué arde tienes! ¿Cómo <risa> comenta y arde su tuit? Sí. Yo, yo creo bueno, que eres más tuitero que de Instagram. Soy más tuitero, pero aquí en Instagram. Estamos transmitiendo en vivo aquí, eh, ¿no es cierto? Y eh, eh, justamente el, el tweet eh, Claro, ahí lo escribió una señora y me decía, sabes usted me gusta? porque dice las cosas de frente, y en la tele dice las cosas, y, y yo decía, bueno, eso quiero ir al Congreso, a decir las cosas que pienso de verdad. Así, directamente, mire, usted, no sé, usted no está con la gente, a decirlo de modo elegante, ah, que... usted está traicionando la, sí. a la, la, la, la, los, los deseos de las personas. ¿Y cuáles son estos deseos hoy día? Que yo lo he escuchado mucho, mejores pensiones. Yo estoy, comprometido, pensiones. yo estoy comprometido con esto, mejores pensiones. El programa de Gabriel Boric incluye... Una nueva transformación de las pensiones en que tenemos que dejar de pensar los que son nuestros ahorros individuales como el dinero nuestro y tenemos que pensar que van a ser colectivos y solidarios. Pero la y gente que con... se preocupa, de por eso. supuesto. Mi madre está muy preocupada, ella jubilada, claro. recibe bien poquito, 145 mil pesos de pensión. El promedio, sabe que me han dicho y muchas personas entonces... que andan por ahí las pensiones. Sí, entonces yo, ella se preocupó mucho por esta noticia. Entonces, Deja de explicarle, déjame explicarle, déjame responderla. a todas claro. ¿por qué? Para que ahí esté bien claro el tema, porque eh, la propuesta que lanzó Boris de las pensiones ha causado mucha duda y mucha preocupación. Claro, claro. Ahora no, que lo tenemos la, aquí, lo que, lo que Lo que dice la propuesta es sí. que va a haber un fondo solidario, mm. entonces las personas que se jubilen... No van, a, no van a poder dejarle a su sucesor, a su vez de heredero, el, el dinero, pero van a poder aumentar su pensión. Y luego, en vez de heredarlo, ese dinero va a ayudar a la vecina, al vecino, al, al que era compañero de trabajo, al que está al lado. Porque este es un sistema solidario. Ese es el cambio. No es. Por ejemplo, un familiar, él tiene eh, 70 años, ¿Ya? su esposa tiene 53 años. Yeah. Él no ha podido cobrar toda la jubilación y ha sido bastante más pequeña de lo que debería haber recibido, puesto que hay 17 años de diferencia. Él cuando fallezca, su esposa no va a recibir ese... Pero, bueno, va a ir? porque no está el sistema en vigor todavía. Yeah. Tiene que ganar primero una ley. ¿Cómo va a esa esposa? Ella va a vivir con una muy buena pensión ahora, yeah. con una pensión mejor, yeah. que debiera ser por lo menos el, el doble de, de, de 140 mil. ¿Por qué? Eh, eh, va a estar el sistema solidario. Pero te me un poquito como los de la reina, ¿eh? no, no, sin ofender. Por ejemplo, cuando, cómo no te entiendo. Mire, cuando en el Royal Borough que está en Londres, ya, sí. nadie puede comprar casa, pero se alquilan por noventa, claro, sí, 90. sí. El suelo, entonces, de, el suelo, de Inglaterra, del Reino Unido, de la reina. Claro. claro. Entonces, ¿qué pasa que a veces los hijos no, no heredan? No heredan, pero pueden pagar alquiler más barato. Yeah. Y esto puede pasar fija? más o menos con eh, Es claro, es que son sistemas solidarios. En que, claro, yeah. Yo no soy dueño, yeah. pero disfruto del beneficio. Yeah. Entonces, en vez de ganar 140 mil pesos, voy a ganar 280. Yeah. ¿Te fijas? Yeah. Pero no voy a poder, y voy a vivir mejor, y voy a tener mejor salud, porque vamos a reforzar, por supuesto, la, los dineros de la salud, que haya más plata para que haya mejor salud, que no pase lo que pasa ahora en el Felix Woolen, ¿no es cierto? Que yo lo vi antes lo de ayer, digamos, sí. como la gente espera hora y hora, ahí que estuve por allá. Y en tantos otros hospitales de Chile. Entonces, quiero que, que, ¿de qué se trata el sistema? Yo hago un sistema solidario. Las personas jóvenes aportan más mm. para las personas mayores. Y las personas mayores pueden vivir con mejores pensiones. No heredan, pero su vecina no va a estar, o su vecino va a estar en mejor situación. Pues, eh, su pareja, incluso, va a estar en mejor situación. Entonces, eso, pensado, es soli, eso es lo solidario. Ya, que yo, ¿Entiendes? Que, que ¿Y la persona eso del lado. Efectivo? Bueno, es lo, que primer, es lo que va a proponer Gabriel box cuando suma. O sea, eso sería efectivo a, si él Claro, sabe? a un mediano pero, plazo. Pero hay una valla que hay que superar también, René, claro. con esto. Porque, porque, porque, por ejemplo, justamente tú estás representando en este momento un bloque que se aprueba dignidad. Mm. Pero sí, al, sí. al llegar al Parlamento, si resulta ser electo, vas a tener que tener discusiones con otros sectores, como por ejemplo el nuevo pacto social, que en lo más afín, y por ejemplo a lo mejor los proyectos de Gabriel Boric y los tuyos pueden ser muy pregunta, buenos, ¿cómo se lidia con eso? Excel para excelente poder pregunta, por eso tenemos que generar, para hacer los cambios de justicia social que Chile pide, necesitamos una mayoría en el Congreso, claro. necesitamos una mayoría en la Cámara de Diputados, también en el Senado, yo estoy postulando a diputado, en el Distrito 10, AR 125, para hacer esos cambios, porque también tenemos otros proyectos, por ejemplo las cuidadoras, ¿No es cierto que, que cuidan personas, hija, hijo que en general, principalmente mujeres, pero también hombres, que tienen que cuidar a las personas mayores. Sí. El papá que quedó, perdió la visión, la mamá que tiene alguna discapacidad, en fin, cosas que van pasando en la vida. Hoy día vivimos más, hoy día tenemos una esperanza de vida mucho más, mucho más larga. Entonces, eh, me lo han comentado muchas veces ahí en el distrito, eh, Pucha, ¿qué hago? me decía una, una, una señora, eh, no puedo trabajar lo no puedo acá porque tengo que cuidar a mis papás. Sí. ¿Te fijas? Entonces, sí. ley de cuidadora, que se reconozca ese trabajo de cuidado en la casa como importantísimo para la sociedad, que haya un dinero para la persona que se tiene que cuidar a la casa, el hijo, la hija, la sobrina, la nieta, en fin, el nieto, eh, para cuidar a, la, a las personas mayores. ¿eh? E incluso una, me acuerdo de una señora que me decía, yo cuido a mi suegra. ¿no es incluso sí. eh, también pasaba eso. Y, y bueno, eso no, no está reconocido. Todo eso genera pobreza. Sí. Porque ya no puedes trabajar, las pensiones son bajas, la salud es, eh, no, no atiende cuando tiene que, que, que resolver los problemas de las personas. Todo eso va generando pobreza. pero decir, Entonces, el proyecto... ¿Sí? Claro, ahora, por eso necesitamos una mayoría, lógico. Yo te pregunta, ¿tú, claro. ¿tú, ¿tú crees que se va a poder generar esta relación con eh, lo que es el nuevo pacto social? Porque tiene que, tiene se, que se, se que ser acusa así. mucho que a dignidad va como su propio carril. De hecho, cuando se creó esta coalición ah. ahora de nuevo pacto social, cuando salió electa, ya no aprobó usted como la candidata de ese sector... Se le invitó mucho a participar al Partido Comunista. Ya, bueno, pero, y, ¿Te acuerdas que hubo una pelea de cervela Es que eso Cervell, no lo, ya, todo es tema, que eso entonces... un tema de candidaturas que no te puedo responder. Lo que claro, yo te pero, digo. Pero te, te lo pregunto, por ejemplo, ustedes conversando con Gabriel Boris, que en estos momentos este es el abanderado presidencial del pacto, sí. ¿en algún momento han conversado, por ejemplo, ah, si es nos es que, a ser electo, esto se podría ya, crear o si se, se me, puede crear diálogo en eso? Pregando, me estás preguntando por, por negociaciones políticas de las que yo no participo. ¿Pero tú participarías de ello? Yo, claro, A mí lo, lo que participa. me interesa. A mí lo que me interesa, ¿qué me interesa a mí? Que haya justicia social en Chile. Que las pensiones suban con un sistema solidario. Que haya más dinero para la salud. Para que las personas no esperen. Como le pasó, yo digo, a mi tía en el Félix Bulne hace dos días, con cáncer, diez horas en una camilla, en el pasillo. Me mm. le pasó a mi tía. ¿Sí? O sea, me yo me a mí es no quiero es que le pase a nadie, ni a mi tía ni a nadie en Chile. Mm, mm. Entonces, nadie merece eso. No puede, pero no puede ser. Luego, en vivienda, en Chile hay 5 millones de llegados, ¿no es cierto? Hay eh, cientos de miles de personas que han recibido el subsidio para comprarse una casa que hoy está como en 30 millones con la UEF sí. y que no se pueden comprar nada porque el departamento más chico vale 60, porque está todo entregado al mercado, porque el Estado no cumple su rol, igual como no lo, como no lo cumple en pensiones, como no lo cumple en vivienda, como no lo cumple en discapacidad, pero como entonces, no lo cumple en educación. Entonces, subsidio... en el fondo, todo el proyecto... Aquí lo que, claro. lo que, lo que uh -huh. también lo que preguntas tú, uh -huh. Todo el proyecto es devolverle al Estado su poder, su rol activo uh -huh. para cuidar a la gente. Uh -huh. o si sea, aquí a la gente se la dejó de cuidar, a las chilenas y a las chilenas, eso no les cuido más. Se le dijo, mire, si tiene plata, usted va a poder disfrutar de la salud, de la vivienda, de la educación, de la cultura, y va, de los viajes y sí, va a ser. Ya, y si no tiene, bueno eso no, pues amiga. Y eso no puede ser. ¿Qué pasa con la Entonces, seguridad, ¿eso? ahora que nos dice de cuidar a los chilenos? Porque aquí en Santiago Centro está muy influenciado. Yo el otro día fui a comprar una lanita, y esto lo dice la gente en la calle, ¿Ya? y están muy preocupados, dicen, no, es que los días viernes nos tenemos que ir muy temprano porque no, no, no nos ah, sentimos sí, seguros. Ah, pues, sí, sí, pues, hay un tema de lo seguridad. Hay ido varias veces hay a, un a, tema... a, lo lo ahora, a la que le llamamos ahora la Plaza Dignidad. Sí, para quedarnos, por supuesto, pero, participé de las tiempo marchas. ¿Cuánto va a continuar ¿no? eso? ¿Cómo va a ser una mejoría de lo bueno, que dice en Yo que creo Bueno, yo Centro? creo que esa es una demanda de la gente que la veo muy, muy sentida, y me parece que también el gobierno de Gabriel Boris tendrá que también tomar medidas para el, para el orden público. Si sí, yo lo veo eso también, sí, yo veo la que la gente está... dice queremos... Claro, porque ¿qué pasó después del estallido? Que claro, fue la protesta, se, se logró la nueva constitución, se lograron estos cambios, ya, pero, la, pero la gente igual sintió que con, eh, con la violencia que hubo en la calle, también con la violencia policial, sí. ¿no es cierto? O se generó un desorden que no ayuda a nadie, porque no se podía trabajar. Toda la gente que es PYME, a mí me importa mucho toda la gente que es PYME, apoyarla, ayudar, porque yo sé lo que cuesta. Si yo tenía un emprendimiento también, ¿eh? más cultural, más artístico, pero también he tenido emprendimiento. Entonces, ¿Y a mí sobre, eso, y sobre eso es muy importante. el comercio ambulante? ¿Cómo bueno, se controla? Com, bueno, el comercio ambulante está eh, directamente ligado, en este el, el auge está, está ligado a la pandemia, está ¿no? todo el tema que ha habido con el. Con, porque ¿Pero hay el... mafia de, de cuando, por ejemplo, ah, posicionan es que, la pasa gente? Es que... porque la... El otro día yo pasé por avenida humada y está repleto, no se podía caminar, ¿era bueno, cierto? Sí, no, y anoche... Como... Y por eso... por ejemplo. Sí, pues anoche había una denuncia, me parece, que en Televisión de que lo, los vendedores ambulantes habían tomado el, el acceso del metro abajo. Claro. Al, de, adentro Pero del también metro. falta información, ya, hay, porque las la municipalidades dan y otorgan sí. permisos para poder vender y poner sus negocios claro. en venta. La, la municipal también ayuda, incluso mencionaste los subsidios. La, lo que pasa es que hay varias diferencias. También falta información. Claro, no, no, los subsidios, lo que pasa es que esos son muchos temas, son municipales. Mm. Ahora quiero saludar a la municipalidad de Santiago porque andaba de las 7 de la mañana en el distrito hoy en Santiago ¿Ya? y está todo muy limpio, como sí, yo no sí. lo veía limpio hace mucho tiempo están haciendo el aseo pero impecable hay una esquina que llegan a brillar ahí sí. diagonal Cervantes de hecho es, la, es una de las pocas comunas o la única que todos los días pasa el camión de la basura sí. hay que decirlo. no, no hay que decirlo o sea pasa. yo pasa. diagonal Cervantes, que yo paso harto por ese sector plaza de armas impecable no hay un papel en el suelo ah. hay que destacarlo oye entonces pero claro hay problemas que hay que resolver y que, tiene, y que tienen que ver con, con estructura lo que pasa es que el Estado al, el Estado lleva 45 años desaparecido en Chile uh -huh, uh -huh. te fijas entonces eh, ahora recuperar ese error Perdón, le pegué el micrófono. Recuperar ese rol activo es fundamental. Y, lo vamos, y eso es lo que queremos hacer con, con Gabriel Boris recuperar el rol del Estado para cuidar a las chilenas y chilenos. Y chilenes también. ¿No es cierto? Diputre, Incluyamos sí. también a todas las personas de las disidencias sexuales. Imaginemos que tú sexuales. sales logrosamente ya. diputado. Ya. ya. Estamos posicionando en el futuro, pero Boris no sale como presidente, porque la estadística dice que está bastante fuerte. Sí, Cass. que está... ¿Qué harías tú en esa posición? ¿Apoyarías no, yo... al gobierno o habría una división? O sea, si el un futuro si el futuro gobierno no fuera de Boris, yo mantengo mi agenda, bueno. mi, si el nuevo presidente no fuera Boris, digamos, yo sí. mantengo mi agenda. ¿No es cierto? Recuperar la educación, la uh -huh. educación pública. ¿no ¿Pero es qué está primero, tu partido o el país? No, mi, el, es que no es mi partido, yo soy independiente en el, yeah. en el Frente Amplio, con el cupo de comunes. Yeah. Pero yo tengo un proyecto, yo Por tengo supuesto. unas propuestas que son las que quiero llevar a cabo. Te estoy hablando de educación, de salud, de vivienda, ¿no es mm, cierto? Acceso yeah. a la vivienda de verdad. Mm. Si hoy no hay acceso, mm. si las personas. Bueno, eh, es increíble... Si cómo las personas ha subido, te digo, claro, cuando un departamento de sí. cuánto, de 12 metros, de metros cuadrados, está por ahí, ¿no? Claro. 14 metros cuadrados sí. vale más de 60 millones de pesos. Sí, es una locura. Sí. Y a ti te dan 30, una familia que tiene 4 o 5 personas, que mm. está formada. Te dan 30 millones. ¿Dónde saca los otros 30? para compra un departamento. Claro, pero hay que hacer una actualización que... de cuánto se no, da ahora. ¿no? no, o hay que intervenir el mercado. Hay mm. que decir, no se puede. ¿Qué baje, pues. pues eso, lógico. Y lo que en, se pide los, en los créditos hipotecarios, en Europa, se está pidiendo demasiado. En Europa, eh, las grandes capitales están interviniendo en el mercado de, de arriendo. Mm. Diciendo, perdón, aquí en este sector no se puede cobrar más de esta plata. Porque hoy día suben y suben los arriendos. Pues entonces, ¿qué va pasando? Sí. Claro, la pero, gente va quedando eh, en la calle. En lo concreto, ¿cómo se podría. Eh, poner un sostén a esta política del terror? Porque ciertamente el mercado en general, el mercado financiero... Ponerle un freno, dices tú. Este, claro, porque está, está muy inestable, pensando por ejemplo quién va a, a ser el presidente, hay, claro. qué va a ser con la convención, y de hecho por eso hablamos estos días de inflación, del precio de las cosas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se podría ya, son... en el futuro, por ejemplo, tú como parlamentario, poder evitar esta especulación? Porque finalmente esa es la palabra, porque se claro. empieza a especular con muchas cosas. Es que tiene cosas. que intervenir el Estado, porque cuando tú entregas todo el mercado... Eh, primero se produce una concentración económica tremenda de los grandes, los grandes poderes económicos, que es lo que sucede en Chile con las grandes familias, que ya sabemos los grupos Lux, Mate, Angelini, que controlan todo y al final se coluden para los precios. Todo es más caro comprar muchos productos en Chile, es más caro que comprarlo en Europa. Oh, por supuesto. Claro, sí, la cuenta del servicios. supermercado normal... Es más que cara. Es, sobre todo para la, la comida que es básica. Claro, es más cara. Hoy día es más caro el supermercado en Chile y en Santiago que en Londres. Mm, sí, Entonces no puede ser, no puede ser. O en Barcelona. Ir al, sí, yo he ido al supermercado en Barcelona sí, y es más sí, barato que comprar aquí. Sí, Entonces, no, pero eso no hace puede, muchos años. Eso no, eh, puede no, no puede no, ser. Eso es claro, verdad. porque hay una concentración económica, ¿no es cierto?, que no permite real competencia. Entonces no sirve ¿sí? mm. que el mercado sea el único actor. Tiene que participar el Estado. Y el Estado tiene que regular. Decir, mire en este sector de Santiago o en estos edificios, eh, va a haber alquiler social, entonces el, el arriendo social. El más alto va a ser 200 mil pesos, por decir algo, del departamento. Estoy, estoy, estoy dando cualquier cifra, pero que, que, la, que una familia pueda alcanzar. O que no sea más del, de, de un tercio de su ingreso. Entonces, fíjate que una familia que gana, no sé, la familia que gana un millón no puede pagar más de 300 mil pesos de lo, por los arriendo mm. Y en la salud hay que poner dinero, hay que buscar de otras partes, de las Fuerzas Armadas, de, Fuerza Armada, de otros presupuestos, hay que pasarlo a la salud. Hay, la... Que, hay, que poner, hay que poner plata en la salud. Yo me uh -huh. voy a jugar porque la, la salud tenga más dinero. Y no pasen estas cosas como las que hecho, estoy De hecho, está contando. la eterna disputa, René, del tema de la minería. La minería podría aportar mucho más. La minería para... puede aportar mucho más. Eh, Por temas. supuesto, la minería. Y todavía más hay que hacerlo, también eso está señalado en el programa de la Provincia y de Gabriel Boric, en un contexto de crisis climática. Hoy vemos cómo pega el sol en Santiago, yo que decir siempre... Hoy día es el día sí. del, del clima. ¿sabes? Ah, mira, qué bueno, excelente, claro. excelente día para saludar. Entonces, sí, pues, la, ahí. La, la, ¿Tú, la... Tú, Los que somos un poco más antiguos, hemos vivido siempre en Santiago, vemos que hoy día el sol pega mucho sí, más fuerte claro. que hace 20 años, 25 años. Entonces, todo esto son es enormes desafíos. Entonces sí. yo quiero decir a la gente primero que se informe, que participe. Sí. El reto es que toda La gente dice, oye, todos son ladrones y tupido. Bueno, primero, no todos los políticos son ladrones, no todos son corruptos, mm. todos hay todos, no son todos. Mm. Y en mi caso yo estoy postulando por primera vez a diputado. Sí. Entonces hay gente que me reclama a mí, yo le digo, no me reclama a mí, pues si lo que yo quiero es cambiar esto. Claro. ¿Te y, fijas decisión... y voy con toda la inestidad sí. y la integridad de sí. una carrera de periodística de 35 sí. años completamente mm. pública, en diario, prensa escrita, y, o sea, en diario, y eh, radio y televisión, digamos, a, a justamente a estar, a trabajar comprometidamente por justicia social. A mí lo que me interesa es que se genere aquí un Chile justo, equitativo y solidario. ¿Y por qué digo equitativo y no igualitario? Digo equitativo porque aquí no se trata de darle a todos lo mismo, no, aquí a los que tienen menos. A quienes tienen menos hay que darles más. Para que, para que se produzca la equidad, ¿no es cierto? Las personas que tienen menos hay que darles más, pues para que quedemos todos al mismo nivel. Entonces, y los que tienen más van a tener que pagar más. Pero, sí, René, ¿qué no? te ha el trabajo legislativo que, que han tenido ahora tus futuros colegas? Algunos, bueno, que... Porque algunos hablan, por ejemplo, de lo que ha pasado en la última hora... Que se forma un poco un circo mediático, ya que tú veas un poco, veía en un momento el espectáculo. Bueno, lo que pasa, lo que es que pasó, que la, por ejemplo, hay... con tu cima el naranjo que hizo <risa> el Oye, divisió, naranjazo, ¿verdad? naranjazo. Claro, entonces, por ejemplo, ¿cómo ves tú eso y qué también a te dicen ver. los vecinos? Por ejemplo, oye, René, vas a llegar a un lugar donde en estos momentos eh, los políticos, en vez de ver lo que nosotros necesitamos, ver lo que ellos necesitan más Es bien. que la política tiene varias dimensiones, pues no tiene solo una. digamos, Y una y una de las dimensiones es eh, lo que pasa en la relación entre la presidencia y el Congreso. Y ahí hay una acusación constitucional aprobada, histórica, de forma histórica, en la Cámara de Diputados que eh, condena, finalmente, que somete a juicio político, para usar la palabra correcta, al presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piera. Entonces, esa es una parte de la política. Y la otra es hacer... no, no, no son eh, irreconciliables, se pueden hacer. La otra es hacer eh, leyes que beneficien a las personas. Ahora, no todas las leyes es llegar y aplicarlas eso es importante respecto a lo que tú preguntas. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo el ejemplo de las bolsas plásticas yeah. que también la gente tiene que mover de su parte, las Por personas supuesto. que nos escuchan Aquí en la casa, qué sé yo. Por ejemplo, aquí en Chile están prohibidas las bolsas plásticas. No es cierto? No se pueden entregar. Y uno va a la feria y lo llenan de bolsas plásticas. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo? Y yo le preguntaba a los, a los feriantes allí, ¿qué pasa? Porque si no se puede, se supone que todos venimos con la bolsita sí. y ustedes no tienen que dar. Es que si no doy bolsa, no vendo. Es verdad. Es Entonces, pero ¿qué verdad, quiere es? decir eso? Que la gente sí. le está pidiendo la bolsa. Sí. Entonces, te, me, te pongo ese ejemplo, que es pero, bien un poco y todos distinto. Tenemos que colaborar, sí. tenemos que tomar conciencia, tenemos que decir, oye, para tener un país más limpio, para tener un país más verde, para hacer un país más justo, tenemos que participar. Y aunque a la gente no le guste y no crea, las decisiones sobre la leyes en salud, vivienda, cultura, educación, ¿Educación? Eh, no te va, no te y, y pensiones, todos esos temas se ven en el Congreso. Claro, y me, por eso imagino, es importante que tengamos una gran claro, mayoría de parlamentarios, de diputadas y diputados, que estemos por estos cambios, imagino, los cambios que propone René, el bloque a prueba de dignidad. Me imagino, René, que lo que se busca evitar también es algo que estuvo muy de moda en los últimos meses, este famoso gallito del Tribunal Constitucional versus el Congreso claro, y el Ejecutivo. Claro, bueno, ahí hay un tema que va a tener que ver la, la Convención Constitucional, de eso podemos hablar otro día de si vamos a seguir con este sistema presidencialista que choca tantas veces con el Congreso o con un sistema se va a integrar un sistema parlamentario en que finalmente el, es el Congreso con la votación ciudadana quien eligen al presidente como el que tienen los países europeos que, que es, bueno que otro sistema tiene otras particularidades pero evita los choques de este permanentes de presidente y Congreso en fin son temas que vamos a tener que debatir el próximo Congreso va a ser muy importante eso les quiero decir Amigas y amigos que nos escuchan, va a ser fundamental, porque van a, sa van a salir al, al otro día de que asuma Gabriel Boric y el nuevo Congreso, donde yo quiero estar, eh, el tema de las pensiones va a salir otro día, el 12 de marzo. O hay que estar debatiendo ya el tema de las pensiones, porque la gente, el tema de las pensiones, porque la gente lo exige. Más presupuesto para la salud. Sí. Los diputados, los otro día me preguntan, ¿qué hacen los diputados? Hacen parte de Pero cosas. Es una cosa muy... que a mí me gustaría destacar Déjame, déjame, déjame decirte, sí. dos cosas muy importantes. Deciden los presupuestos. Mm. El presupuesto lo decía, que haya más plata para salud lo decía el Congreso. ¿No es cierto? Que vayan dinero de lo que hoy día van a las Fuerzas Armadas, que ya sabemos lo que ha pasado de corrupción. Que esos dineros en vez de perderse allí vayan a la salud, depende del Congreso. Que haya más dinero para cultura, que haya más para tener una televisión pública, por ejemplo, de calidad. Que, que ayude a la educación, una TVN buena. Dineros que tienen que debatirse en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, los diputados fiscalizan. Fiscalizan la corrupción, entonces súper importante que el diputado. En las redes sociales, el último video que pusiste fue de la educación. ¿Dónde? Eh, ¿Cómo garantizas tú y por qué dices de que no va a haber educación gratuita para futuro si seguimos con otro gobierno? ¿Eso es una conjetura? Lo, lo no, no ya, no, no, ¿O no, es algo no, que no. tú presumes? Eh, bueno, hay candidatos como del de la extrema derecha que dicen que no van a cambiar nada lo de la, lo de la educación y todo y todo. Y todas las papás y mamás que nos escuchan pero saben en que... La, sí, hay educación. La gente puede Hay educar educación, a pero, pero, pero hay una educación clasista. Hay una educación en que los que tienen estudian bien y, y, y tienen trabajo asegurado. Y los que no tienen... Eh, ahí que, no, están, no están accediendo a buenos colegios. No, pues sí, si, por eso te hablo de equidad. Sí, pero por ejemplo... Cuando yo te digo de sí, eh, que era. Beca. Mi hermano cuando... no tiene una beca, es una persona que ha estudiado sí, mucho, se la ha ganado con Sin mucho duda, si sí, siempre hay esfuerzo... Y no tenemos la, la, los medios como para pagar. Entonces Catalina, sí hay esas Catalina, siempre hay personas... que la van a quitar. Catalina, siempre hay personas que por su esfuerzo van a salir adelante, porque son resilientes, porque son sí. fuertes, porque porque tienen empeño, porque están convencidos, sí. y qué bueno que tu hermano sea así. Pero hay otras personas que no, que no, son, que no les da, sí. o que no pueden llegar, sí. porque en la mañana... Tienen problemas en la casa, no se levantan y no... Bueno, el Estado para eso tiene que estar. Ahí tiene que estar el Estado. Decirle, mira, eh, tú, amiga, amiga, tienes que enviar a tu, a tu hijo al colegio cerca de la casa. Primero para que no quede a 20 kilómetros el colegio. Y tengas que pagar a lo mejor transporte y gasto extra. colegio que esté cerca y que sea bueno. Y que sea público y que sea gratuito. Y donde le enseñan a tu hijo a tu hijo lo mismo que le puedan enseñar en un colegio caro. ¿Te fijas? Eso es equidad. ¿No es cierto? Eh, tú sabes que en, en países como Francia eh, los niños y tiene, el niño y niñas tienen que ir a los colegios que están en su, en su cuadrante. Uh -huh. Tienen claro que ir porque está garantizado que todos van a aprender lo mismo ni con el mismo nivel de calidad. ¿Me ¿Entiendes? Entonces claro eso sí. es una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, una sociedad más solidaria que es lo que espero yo. René Aranjo, candidato a diputado <risa> en el Distrito 10. Sí, te queremos AR, AR 125. René, ¿Cuál es tu rayita? Mira, AR acá, 125. Mira, acá tienen la cámara. Ahí de, tengo de la cámara este También ya. para que le muestres a la gente. Y además tus redes sociales, el sitio web donde te pueden encontrar con tu propuesta por de campaña... Supuesto, por supuesto, mis redes sociales, por arroba René Aranjo en Twitter, en Instagram. Ahí donde estamos transmitiendo en vivo. Eh, también el Facebook. Eh, ahí ponen René Aranjo Sotomayor, que es mi nombre completo. Ahí me encuentran y, por supuesto. Estoy ahí siempre atendiendo, ¿eh? sobre todo en el Twitter. Estoy, tenemos un equipo aquí fantástico, con Grace, con Abel, con Gaby, que nos están ayudando, con Cristian. En fin, bueno, cuando seas diputado, René, no te olvides de nosotros, de Catalina, no me olvidaré, de, Leonardo. de nunca, Catalina. Mire, te hemos apoyado aquí. Yo sé. Cuando no eres diputado, entonces cuando seas diputado... Muchas gracias. Hacer tus propuestas, lo que está avanzando claro. también, así que René... necesitamos Encantado. cultura, necesitamos educación, por necesitamos bueno, jubilación Bueno, por ejemplo, lo todo lo que tiene que ver con la cultura, generar más, más, más acceso a los espectáculos artísticos, a la uh -huh. arte escénica, a la música, todo eso es educación. Uh -huh. ¿Te y una persona enriquece su espíritu cuando escucha música, cuando lee la lectura. Así ¿Qué pasa es. con la lectura? Bueno, todo eso por eso gracias. que he estado yo en el Congreso. Por acompañarnos gracias, día a ti, y gracias a todos los autores que nos acompañaron gracias, aquí y también gracias, gracias a, a todos los que están en las redes sociales, sí, que nos pues. acompañaron en este matinal, en Portaleando la Mañana, junto a René Naranjo, que por, va a candidato a Mira, mira, mira, Portaleando la Mañana. <ríe> Esa voz a René. Nosotros vamos a la pausa y seguimos Portaleando acá en la primera de Chile. Gracias, René. ¿eh? Gracias, chao. Radio Portales, le indica la hora. Las 11 de la mañana, 35 minutos.